Muy bien, Dios le bendiga. Una vez importadas nuestras fotografías, el próximo paso en nuestro flujo de trabajo es renombrar nuestras fotos. Ustedes saben que el proceso que se usó para importar nuestras fotografías fue a través de la memoria. Pero en caso de que usted no tenga un lector externo o que su computadora no tenga un lector interno, entonces usted deberá conectar directamente su cámara y luego le va a dar acá archivo y le va a dar a donde dice captura conectada al equipo para el proceso de importación desde la cámara aunque ya ustedes saben que no recomiendo dicho proceso ok, lo que sigue ahora entonces es renombrar nuestras fotos Normalmente cuando nosotros tomamos fotos desde nuestra cámara, eh, digamos, le da una nomenclatura um, un poquito, digamos, confusa. Bien, para poner, digamos, un nombre más amigable a nuestras fotografías, lo que hacemos es lo siguiente. Del módulo biblioteca nos dirigimos al panel metadatos. Los metadatos son, digamos informaciones internas que tiene nuestra fotografía, desde el nombre de la fotografía, qué tipo de uh, formato RAW tiene o crudo, um, el creador, la hora, qué focal se usó, qué ISO o sensibilidad de luz se usó, qué marca de cámara se usó, qué lente, todo eso um, se captura de manera interna y podemos verlo a través de los metadatos lo que sigue ahora es entonces renombrar nuestras fotos yo puedo directamente aquí escribir y poner un nombre pero sería un poco incómodo poner nombre foto por foto lo que se va a hacer entonces es lo siguiente le damos a editar seleccionamos todas las fotografías y aquí le damos donde dice cambiar nombre por lotes. Entonces aquí podemos poner un nombre. En este caso yo voy a poner um, graduación. Graduación. Número de inicio 1. Y con un simple OK ya vemos ahora que nuestras fotos tienen nombres. Ahí lo ven. Más amigables para nosotros esa misma opción también de cambiar el nombre a nuestras fotografías se encuentra en el menú biblioteca del módulo biblioteca, aquí también tenemos muchas opciones concernientes a este módulo y esta también le podemos cambiar el nombre a nuestra fotografía o también pisando el shortcut f2 Aquí también nosotros podemos convertir nuestras fotografías al formato de NG. Um, Adobe, Adobe está digamos, apostando mucho en este formato de, de fotografía profesional que pretende unificar lo que son los archivos RAW. Como ya ustedes saben, um, cada fabricante de cámara tira un formato RAW diferente entonces lo que pretende es que se use un solo archivo o un solo negativo digital y este es el dng entonces en caso de que usted quiera convertir sus fotografías que normalmente están en RAW este formato RAW la que era convertir en formato de ng le damos aquí a biblioteca y le damos a la opción convertir en formato de ng y lo que hace esto es que me crea un archivo adicional es decir